Hola, sí, ¿qué tal? Ante todo, eh, buenos días a todas y a todos. Este, este, saludo ante todo a, los, a, a, nuestra, a la emisora y a todo el, el equipo que está llevando adelante el programa. También quería este, saludar y felicitar a todos los panelistas. Me parece muy bien que podamos compartir este espacio. Y escuchando venía escuchando, hoy tengo, me toca reemplazar ante todo a Luis Arias, que como ustedes, no sé si todos saben, pero bueno venía a estar aislado, así que tenía compromisos que le impedían estar presente. Tenemos otro compañero más en la, en la lista que también este, tienen, tienen la misma dificultad en este momento sanitaria. Pero bueno, acá estamos y, y, y como venía escuchando justamente la consigna, simplemente voy a también utilizar ese minuto ya que todos los compañeros sí. y compañeras han estado conversando sobre el tema, para decir que dos cuestiones, ¿no? Por ahí, que no tienen que ver, tienen que ver con reflexiones a partir de ese de este incidente que tomó tanta esta charla, que tomó tanta difusión pública y que creo que tiene que ver, sobre todo con el impacto de los monopolios de, de la comunicación, los grandes grupos multimedia que permanentemente van a empezar a, a buscar de dónde agarrarse para denostar y pegar, sobre todo a lo que es el, el frente de todos, ¿no es cierto? Porque si analizamos bien el contexto de la charla que se estaba dando, eh, había un contexto había un contexto en el cual, en la misma trama periodística en la que se estaba charlando se llevó hacia un poco hacia ese terreno eh, la frase de, que, que termina este, dando a Victoria Toroza Paz y a partir de eso se hace todo un impacto mediático muy fuerte para trabajar un desgaste sobre ese eje, ¿no es cierto? Eso es ante todo una opinión este, personal que creo que también lo podemos analizar cada uno desde el lugar en el que le toca analizarlo y después acerca de este, la, la felicidad o no la felicidad de los jóvenes del peronismo eh, eh, y, y la necesidad también en este momento de, de poder este estar en libertad y expresarse todas y todos. Bueno, creo que hay, hay, hay que analizarlo de distintas perspectivas. Una perspectiva que sería la económica social, yo podría también decir, como otros compañeros y compañeras lo han planteado acá también, que en muchos de nuestros barrios los jóvenes están con angustias, con preocupaciones, con necesidades muy grandes que no son, que son actuales pero que son heredadas también, heredadas de cuatro años en el liberalismo uh -huh. y de eh, muchos años también de desgaste en nuestros barrios, de necesidades de reconstruir en los barrios alternativas y construcciones que hagan que los jóvenes tengan las posibilidades de trabajo, posibilidades de acceso al deporte, a, la, a, la, a las cuestiones artísticas, al desarrollo artístico. Eh, avísame si ya tengo que cerrar. Sí, estamos. breve. Eh, re, eh, recordamos que en este momento, perdón Ramírez, no, pero en este momento es solo un minuto. Eh, después uh, va a haber más Después más vamos a tener más desplayar. tiempo también para desplazar algunos, Esto, pero. ¿Podés ter, terminar? La, la idea concepto, de unos segundos sí. y, y. Está se bien, va. simplemente eso, que sí, que, que, que los jóvenes necesitan libertades y también necesitan apoyo del Estado, concretamente para poder desarrollar mucho de lo que tienen que hacer. Y que la felicidad de, del el peronismo tuvo que ver mucho con la felicidad y también con la tragedia. El sentido de la resistencia y las luchas que llevó adelante en toda su historia. Como dicen compañeros de la izquierda, el compañero de los olimareños, Bravio López, conoció en las mazmorras el verdadero peronismo, que es el que ha luchado y sufrido permanentemente al lado de los trabajadores. Bien, la cuestión de, la cuestión del acceso al trabajo y al empleo durante estos, de, de, toda la gestión, a lo largo de toda la gestión de garro ha sido, eh, bueno, un debe muy claro eh, y permanente, ¿no es cierto? Hay una. La, la desocupación siempre ha sido más alta en La Plata que en el resto de la región. Y en concreto, actualmente, desde que está el gobierno del Frente de Todos a nivel nacional, hay muchos programas que están impactando en la región y que impiden que se despegue mucho más la tasa de desocupación. Durante los cuatro años de, de, de gobierno. De, de cambiemos a nivel nacional, la, ese, ese, ese ataque permanente a los derechos del trabajo, la, el incremento de la desocupación y de, el debilitamiento intentado hacia el movimiento obrero, hicieron que, que llegáramos a una situación muy, muy grave en La Plata que también tiene que ver con lo que vemos muchas veces, la cantidad de trabajadores de la economía popular que están en las calles, la cantidad de personas desocupadas que no pueden acceder a un puesto de trabajo en los barrios. Es el principal objetivo hoy de, de la mayoría de las organizaciones sociales que estamos trabajando en el territorio ver de qué manera conseguimos puestos de trabajo para sobre todo para la, los más jóvenes para las pibas y las pibes y los pibes que no tienen este, casi posibilidades laborales hoy en día y bueno se está trabajando mucho en los niveles de búsqueda de formación laboral y de inserción a través de las cooperativas a través de distintos aspectos del movimiento social pero no hay ningún tipo de apoyo en las políticas municipales no hay políticas de apoyo a las cooperativas no hay políticas de apoyo al incentivo del trabajo juvenil por contrario, también sabemos perfectamente que inclusive se ha, se, ha, se ha perseguido a los manteros, se ha perseguido a todos los trabajadores de la economía popular de, del, del, del centro de la ciudad, con lo cual es muy poca o nula prácticamente la posibilidad laboral para los distintos sectores y ese es uno de los eh, objetivos de trabajo nuestro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias compañeras y compañeros, eh, gracias a todos los que hoy son parte de este debate y, a, y al equipo de la radio. Eh, hablamos por ahí siempre de correlaciones de fuerza, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. A nivel internacional hemos tenido 10 años gloriosos con, con Lula, con Evo Morales, con Correa... Y con Néstor y Cristina en la Argentina. Esos 10 años gloriosos tuvieron como una contraofensiva de la derecha a nivel internacional, que primero a través del LOFAR, a través de perseguir a Dilma, perseguir a Lula, meterlo preso, intentar hacer lo mismo con Cristina, con grandes luchadores como Milagro Sala, con Luis de Lía en la Argentina, dieron una contraofensiva a esa derecha que llegó inclusive al poder por los votos acá en la Argentina, ¿no es cierto? Para poder superar ese estado de cosas tuvimos que entender una unidad amplia para poder llegar a ganar las elecciones y recuperar un gobierno, solo cuatro años, Ni no, no siquiera pudieron reelegir la derecha en la Argentina por la lucha social, por la lucha de los trabajadores y también por la estrategia política que, que determinó un triunfo del Frente de Todos en 2019. Esa estrategia política correcta de esa unidad en la diversidad en base a ejes concretos de desplazar al neoliberalismo, hoy se traduce también en esta lista que se armó en La Plata, en la lista que encabeza el compañero Luis Arias, porque expresa la gran mayoría de la unidad de compañeros y compañeras que trabajamos en los territorios, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en las luchas de, por la diversidad, digamos. Eso es lo que hoy expresa la lista 2 que encabeza el ex el juez Luis Arias, que todos sabemos también que ha, ha estado siempre en la, en la vereda del pueblo, cada vez que tuvo que defender contra el tarifazo con, y, y, y a favor de los derechos de los trabajadores. Por eso ya vamos a votar la lista de dos de, que encabeza Luis Arias, de la que somos parte y que soy parte también integrante como candidato a concejal y a, a comenzar también a hacer que la plata tenga un proyecto estratégico de ciudad ensamblado con, con Benizo y Ensenada que hoy en día tienen gobiernos del frente de todos que ya han abierto un nivel de participación importante y con la Provincia de Buenos Aires que ha podido restablecer el sistema sanitario y comenzar a discutir los derechos de los trabajadores nuevamente en el marco de lo que es el gobierno de la provincia. Así que ese es el llamamiento que hacemos nosotros. Gracias.